cambiado mi lamento <ríe> Ay, cambiado mi lamento en una danza en un agradecimiento porque tuve, <coughs> perdón, tuve paciencia esperé no me desesperé ah, bien y hoy día, <coughs> yo creo que para muchos es un día también muy especial que no tiene un Jorge por ahí, ah, varios Jorge mi hermano, ahí gracias señor por él tú sabes todo lo que tienes preparado, todo como lo ayudas y cómo les das la vida y entregando y ayudando hasta el día de hoy, como dice, viviendo mi vida agradecido al Señor. Ojalá a todos. Ah, así que, Jorgito, hermano mío, un besito a la distancia, a todos los que están de cumpleaños y Jorgito también, que está arriba mi compadre, mi primo, mi paño de lágrima, Durante todo un gran hombre, una gran familia, Señor lo vino a buscar para que vaya a gozar y a descansar con él así que también ah, a todos los Jorjitos que están arriba, allá ya contemplando y preparándonos el camino a nosotros, ya esperándonos para recibirnos así que los jorges de aquí y los de arriba, una bendición y recordar que los que cumplen años ah, si los cumples en Cristo doblemente feliz. Y si es el santo ¿ah? a acordarse de demostrar en su santidad el camino del Señor. Y recuerden, el mejor regalo que le podemos hacer a los Jorge hoy es la oración. Así que no nos avergoncemos y llamemos digamos mi mejor regalo orando por ti y, y si he podido ir a la Eucaristía mejor todavía bueno y veamos qué nos sigue diciendo acá en los salmos de alegría en esta resurrección del Señor y en el salmo 94 nos dice lo siguiente cuando me parece que voy a tropezar tu amor me sostiene Señor, aunque tenga mil preocupaciones me alegran tus consuelos palabras palabra de Dios, estos sermo, cuando me parece que voy a tropezar, tu amor me sostiene, me sostiene porque le he dado permiso, porque le he dicho, señor, cuando voy por allá, sujétame, cuando voy por acá, mmm, ayúdame, y no soberbio, yo pues solo no, a mí no me digan nada, ¿sí? Bien, entonces, cuando me parece que voy a tropezar, señor, ayúdame, levántame, ay, qué casualidad, no, es el señor, es cristualidad, así que saquemos esa palabra casualidad por cristualidad, significa que Cristo nos va ayudando porque le hemos pedido ayuda, y dice cuando tenga mil preocupaciones tus consuelos me alegran, ese consuelo que el Señor te da te dice no tengas miedo vamos, vas a salir adelante Qué sufrimiento puedes tener tú y yo que él no haya tenido como él nos conoce y la mamita virgen también conoce como madre todo, todo lo que hemos pasado y todo lo que podemos pasar, ella lo pasó. Así que qué mejor consuelo, mamita, aquí, cúmbreme con tu manto para que nada ni nadie nos aparte de este camino que tratamos de seguir a tu hijo amado. <música>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 No se puede llegar a amar. A que hoy no te quiero declarar con las manos, pues en lugar. Hoy te si quiero yo lo sé, no, no, no, no, no, no, siento no, en no, mi corazón. No, si tú me te amas, de te bien, declarar,